Hoy, entre los resumas y lo más, un príncipe en Nueva York. Esta es la historia de Akim, el príncipe de Zamunda, un reino africano donde todos hablan en inglés. Él tiene una vida recheta: lo despierta una orquesta, lo bañan, le lavan los dientes, tiene elefantes, jirafas y hasta le tiran pétalos de rosa para que camine. Akim tiene una vida perfecta: ¿a quién no le gustaría que le tiren pétalos de rosas en los pies? ¿No están hartos de lavarse los dientes ustedes mismos? Ahí encima tiene cepillo de dientes de oro y yo acá como un giro usando el de plástico. Bueno, cualquiera podría ser feliz, pero Akim no es feliz, no es feliz con esta vida. Porque que nunca salió del reino. Y encima lo quieren obligar a casarse con una mina que no quiere todo mal. Por lo menos se lleva bien con su ayudante, que es Arsenio Hall, con quien juegan a pelearse con el palito. Eh, y ese no es Eddie Murphy. Entonces le dice a los padres que si las voces les suenan familiares es porque vieron al rey león. Él hace la voz de Mufasa y ella de Sarabi. Just a moment. What is he doing? It looks as if he's coming down here to talk to us. Le dice que se quiere ir a Nueva York a vivir un poco la vida. El padre le dice que no, porque él es el heredero del trono. El sol se pondrá en mi reinado y saldrá contigo siendo el nuevo rey. ¿Y todo esto será mío? Todo, hijo. Todo lo que toca la luz. Pero Akin insiste y el padre le dice que vaya un tiempo a Nueva York y cuando vuelva se casa con la mina. Sí, sí, le dice Akin, olvídate. Entonces él y Arsenio se van a Nueva York. Behold Semi! Life, real life. Una cosa que hemos por mucho tiempo. ahí Aki quiere fingir que es pobre para conocer a una chica y que lo quiera por cómo es y no por lo que tiene look at this america is great indeed country one glass on the streets entonces juegan a ser pobres y se visten con ropa común y viven en un departamento donde hay ratas y trabajan de empleados en un McDowell's. Conocen a varias personas que están interpretadas por ellos mismos. Este es Eddie Murphy. Este también. Este también. Este es Arceño. Este también. Esta también. Y este es Cuba Goulding Jr., que como no era famoso, no habla. Ah, y este es el periodista de Daredevil. Pero ¿quién se acuerda de Daredevil? Cuestión que en el trabajo conoce a Lisa y se enamora de ella está en pareja con este tipo de rulos y además su padre, que es el jefe de Akin en McDowell's quiere que su hija se case con alguien de Guita pero Akin logra ganarse el corazón de Lisa derrotando a un tipo que entra a robar el negocio del padre, interpretado por el gran Samuel Jackson Es valiente, humilde, generoso, culto y pobre. Lisa se enamora de él y comienzan una bonita relación. No se hacen esperar porque llega el rey y busca a su hijo por acá, lo busca por allá, lo busca por acá de nuevo y lo encuentra. Te iban a matar, me desobedeciste deliberadamente. Perdóname papá. Vamos a casa. El padre de Lisa se entera que el tipo es millonario y se pone recontento imagínate se salvó y se van a lavar los dientes con un cepillo de dientes de oro. Pero se le va la alegría a la mierda cuando Don Mufasa no quiere que su hijo se case con Lisa porque Lisa es pobre. Y ahí el padre se recalienta de nuevo, imagínate le discriminaron a la hija. Pero bueno, entonces, 2 You haven't got enough money to buy my daughter off. Nonsense. Jeffrey, apologize to Mr. McDowell. Ah, has tomado de tu propia medicina viejo careta. Igual él no importa, lo que importa es Lisa. Ella no está contenta para nada, no le gustó un carajo que a quien le mienta. Y cuando él le va a pedir perdón, ella no lo perdona y no quiere hablar más con él. Why Lisa, why Lisa, please talk to me, please. I can't talk right now. You tearing me apart, Lisa. Lisa! se va y Akin tiene que admitir claramente que ella no se va a casar con él. Toda la genturria se vuelve para Zamunda y Akin se casa con la mina que eligió el padre. Pero, pero, pero... Entonces ellos se casan y Akin le dice de renunciar a todo el reinado y vivir en Nueva York, pero Lisa le da la respuesta más sincera del mundo. <risa> En ahí Lisa, te vas a lavar los dientes con un cepillo de oro y te vas a rascar a cuatro manos el resto de tu vida. Y así termina la película, pero no la historia porque 30 años después sale Un Príncipe en Nueva York 2, donde Akim es rey, Lisa es reina, pero parece que Akim tiene un hijo en Nueva York y tiene que volver. Esta película vuelve a reunir a todo el elenco original, incluso aparecen los viejos de la peluquería. ¿Qué estás aquí? ¿Cuánto apoyo El rey no paga También se suman personajes nuevos como las hijas de akin y también se suma Wasteless Knight como un dictador. <risa> Esta película ya está para ver en Amazon Prime Video, así que se meten en Amazon Prime Video ¡Mama! y a ver. ¡Muchete right. Ceremonial circumcision. ¡Pink forward to the Royal Mercedes! ¿Mercedes? ¡They're gonna <risa> sharpen <risa> you too, nephew! ¡No!